Cobertura total en esta contienda electoral 2020. Me encuentro en el interior de la Escuela San Martín de Porres en Rabo de Chivo, sector San Martín, ¿Eh? uno de los sectores más populosos de San Francisco de Macorís. Aquí están instalados ocho colegios electorales. Y los dominicanos, los francomacorizanos que pertenecen a esta zona, como vemos la imagen en este momento, eh, se respeta así ya en la parte interior lo que es el distanciamiento social. Vemos como el segundo vocal en este colegio electoral 0057 se encuentra con la vestimenta del lugar, su mascarilla, sus, sus lentes, la protección adecuada, guantes para evitar la propagación del COVID-19. Recuerden que estas elecciones se están llevando a cabo en medio de la pandemia del coronavirus y se ha instruido bastante para que... Sobre todo, ¿verdad?, mantener el distanciamiento social, que es lo más importante en estos momentos. Una panorámica en estos momentos en vivo, cómo se mantiene el proceso. Vemos cómo esta señora, ¿verdad?, coge la cédula e inmediatamente observamos por allá como otra votante le entregan su boleta para... Eh... Para ejercer al derecho al voto en esta contienda de la democracia, en esta fiesta de la democracia, donde más de 7 millones de dominicanos se preparan para ejercer el derecho al voto. Vamos a ver por qué este delegado quiere, ¿verdad? Eh, tiene una inquietud que quiere plasmar. Sí, bien, es que tuvo que al mayoría de presidente del partido oficialista y funcionario en sí de la Junta. Entonces realmente yo pensaba que había equidad sobre eso, pero es bueno por lo menos eh, saber que eh, hay hostigamiento en las votaciones. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Se hostiga a veces cuando se, hay voto visible. Entonces, ¿Esa es la denuncia que usted quiere exclamar? Sí, es cuánto. Bueno, bueno. Delegado, usted, usted, delegado del PLD, ¿qué tiene usted que decir en torno a esa denuncia que le ha hecho? Bueno, prácticamente el voto siempre está, visible, está aquí visible y aquí se está dando todo correctamente que no hay fallo en, en, en ningún votante aquí en ningún aspecto. Todo marcha entonces bajo completo. Sí, ¿tú? todo está bien. Claro. Y el delegado, y la delegada del, del partido revolucionario, ¿qué puedes decir? No, que todo está echando bien hasta ahora. Oh. ¿Todo marcha bien entonces? Sí. Bueno, qué bien. Al igual también ahí vemos el delegado del de Partido Reformista Social Cristiano, al igual que el Partido de la Fuerza del Pueblo también, quienes realizan sus labores. Ya esta es la parte que dirige, ¿verdad?, que comanda eh, lo que es este colegio electoral. ¿El presidente, la presidenta, es ¿sí usted? Sí. dime loca. Ah, muy bien, muy bien. Presidente, ¿cómo marcha todo por aquí en este colegio? Todo bien, todo fluye, todo está marchando. Gracias a Dios, los votantes están llegando y están saliendo rápidamente por parte del delegado del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es la situación? No, no sé. No tengo nada que decir con los, con los delegados de los partidos políticos que se asuman a, la, a lo que dice la ley. Bueno, ahí está la situación. Esto es en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, en estas elecciones. Y nosotros en esta contienda electoral 2020... Listo para ofrecerle y prestarle todo, todo lo que está ocurriendo. Ocho colegios electorales, repito, han sido instalados. Ahí está, 0192, por allá se encuentra el 0057, 0058, 0057, entre otros. Cobertura total desde el sector San Martín en esta contienda electoral. Vladimir Paula, es todo por el momento. Regreso con ustedes.